De sobra he sabido que el miedo es uno de nuestros peores enemigos. Nos limita, nos enclaustra y en algunos casos, algunas personas hasta les quita las ganas de vivir. Hoy queremos hablarles de un método probado para superar la ansiedad, las obsesiones y todos los problemas que nos atenazan y que dejan que estemos eh, presos de esa sensación y de esa situación. Y lo que buscamos es todo lo contrario. ...ser libres. Esta semana, el martes en concreto... ...hablábamos con el teléfono de La Esperanza... ...que cumple 46 años esta semana... ...y una de las actividades conmemorativas de celebración... ...de esos 46 años es precisamente la conferencia... ...a la que podemos acudir esta tarde a las 7... ...en la Fundación de eh, Caja Mediterráneo. Está con nosotros Rafael Santandreu... ...él es el autor del libro Sin Miedo. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, muy bien. Y además es la persona encargada de la conferencia ¿no? de la que estamos hablando, que va a tener lugar esta tarde a las 7, en sí. torno a este libro, ¿no? digamos, sí. y el método que has creado para dejar, que, dejar a un lado el miedo, evitar que, que nos haga presos, que nos quite la libertad. Sí, porque fíjate que eh, este libro, Sin Miedo, va sobre el miedo agudo, que es una cosa especial. Porque eh, el miedo agudo básicamente son el trastorno ataques de pánico, que es una cosa muy particular, el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo. Fíjate que hay gente que un domingo por la tarde está viendo la tele tranquilamente y de repente el corazón se le pone a mil, tiene sensación de que se está ahogando, eh, a lo mejor le duele mucho el pecho y él o ella piensa que le está dando un ataque al corazón. Uh -huh. Corren a urgencias, les hacen todas las pruebas y les dicen que no es nada, les dan un tranquilizante y se les pasa. Pero a partir de ahí se pueden quedar sensibilizados a eso y les pasa cada día, les puede pasar cada día. Fíjate que precisamente en este libro, en Sin Miedo, hay un montón de testimonios, ¿no? Y uno de ellos es una persona de Alicante, María José, que tratamos hace mucho tiempo. Y María José, fíjate que tuvo esos ataques de ansiedad, que parecía, ella pensaba que le estaba dando un ataque al corazón, le daba cada día durante 30 años. ¿En serio? ¿Cada sí, día? Cada día. ¿Y qué hacía? Pues mira, tomar muchos tranquilizantes. Ella al final tomaba 7, 8 tranquilizantes al día. Ella es muy simpática pese, a, pese al marrón que tenía, es muy simpática. Y decía, Rafael, es que iba zombie por Alicante. Claro, hombre, sí, si con un tranquilizante ya la cabeza no va al mismo ritmo. Eso es. Con 6 o 7. Iba zombie, pero aún así le daban los ataques de ansiedad. Entonces ella decía, Dios mío, pero ¿qué, qué, qué me está pasando? No, pero llevaba 30 años o así. Ella hizo terapia. Y fíjate que se curó, que esta es la gran noticia, de toda esa sensibilización, esa cosa tan rara, que la gente además lo siente como una cosa muy rara, pero ¿qué me pasa? Claro, el médico me dice que no tengo nada, que es todo de la cabeza y tal, pero bueno, pero ¿y ¿cómo lo arreglo? Porque yo tengo esto cada día. Hombre, claro, esa es la gran cuestión y la clave, claro. ¿no? O sea, vale, está muy bien, yo no tengo nada, Exacto. pero yo no quiero estar así. No quiero Exacto. vivir con estos ataques de pánico y sobre todo si se eh, transforman en dolor es. dolor físico, ¿no? Total, si se, total. de alguna forma, bueno, pues lo somatizas Exactamente. Con... Pero fíjate que tardó, ella lo explica muy bien en, el, en su testimonio, tardó tres años en curarse porque, fíjate, el primer año lo dedicamos junto con su médico ...a que superase la adicción a los tranquilizantes... ...que había adquirido mm. en eso, todos esos años... ...y tardamos mm. un año... ¿eh? ...y luego los siguientes dos años... ...fue para superar los ataques de pánico... ...a María José después de esto le han pasado cosas... ...se curó totalmente... ...le han pasado cosas en su vida... ...ha tenido problemas como todo el mundo... ...pero nunca más ha vuelto a tener un ataque de ansiedad... ...entonces ese es el gran mensaje de este libro... ...es que con el entrenamiento correcto... ...que es duro, ¿eh? pero es, es la solución... Todo el mundo puede curarse. Uh -huh. Todo el mundo se puede curar con el método probado, además, sí. para superar esa ansiedad y esos uh, ataques de pánico. Ese problema que tenemos algunas veces sobre... Bueno, decimos que soy hipocondríaco. También es un problema. Bueno, o un, cualquier otro toc. terror o temor irracional. ¿no? Sí, la, la hipocondría, que está súper extendida también, es un toque, Es un trastorno obsesivo compulsivo en el cual la persona se pregunta y una y otra vez... Eh, ostras, no tendré un cáncer porque me noto un bulto Ostras, no había con... Hice el amor el otro día con no sé quién No tendré el sida Y, y está todo... Pero es, es un poco increíble para los que no lo hemos tenido nunca Pero las personas con hipocondría piensan cada semana Que tienen un cáncer, una cosa diferente Constantemente, ¿eh? es una cosa muy... muy. Hay un... test en, en mi canal de YouTube Porque en el libro salen como 20 testimonios Pero en mi canal de YouTube desde hace un año He hecho un, un proyecto muy bonito que es colgar un testimonio de curación uh -huh. completa de tanto de trastorno obsesivo, hipocondría, tal, que en vídeo, y lo cuelgo en YouTube, y las personas mismas lo explican, ¿no? Y ya tenemos más de 120, ¿no? Y subiendo. Eso también hace de alguna forma que aquellas personas que están pasando por ese trance se den cuenta de que, es superable, que se puede salir de ahí, que está todo en la mente, pero la eso mente es, también se puede trabajar y se debe eso trabajar. Es, eso es, y eso es súper importante, porque tú no sabes la cantidad de mensajes, de cartas, tal, que recibo de gente que, por ejemplo, me dice lo siguiente. Mira, Rafael, toda la vida teniendo algo que me estaba torturando y no sabía que tiene un nombre, que sea por ejemplo se llama TOC, y que se puede curar, claro es muy importante hablar de ello y que ellos vean testimonios, ¿no? Porque entonces ellos ven, se sienten reflejados y saben que ese, ese, ese entrenamiento se cura. Pues te decía que en mi canal de YouTube, por ejemplo, hay una mujer eh, eh, a que me recuerde el nombre, creo que se llama Francisca y Francisca, eh, que es del Pirineo Catalán, ella tenía una hipocondría de la leche, pero la había hecho extendida la había extendido, perdón, a sus hijos pequeños, que tenía dos hijos que tenían cuatro o cinco años. Entonces, ella cada día se pensaba que a lo mejor podían tener una enfermedad grave sus hijos. Entonces, por ejemplo, yo decía que... Los la... hijos vivirían aterrados. ¿eh? Bueno, eran muy pequeños, no sé si se daban cuenta, pero ella me decía que el momento del baño de los niños era horroroso para ella, porque tenía que chequear todo el cuerpo a ver si no tenían un cáncer, un bulto o algo así. Imagínate... Qué horror para una madre tener... Ese sufrimiento permanente, constante, sí. ¿no? Sí. Bueno, pero Francisca ella misma, en el, en el vídeo, cuenta que está completamente curada. ¿Qué hizo este, este autotratamiento, tratamiento porque aunque tengas un terapeuta, al final lo tienes que hacer tú. Porque la cura es muy dura. Ese es otro punto. ¿eh? Tienes que estar muy seguro que esto te cura, porque la cura está en exponerse a lo que más temes. Uh -huh. ¿Cuál es el origen? Se sabe. Vosotros los psicólogos, Rafael, sí. entiendo que en consulta con estos pacientes, claro. con estas personas, tratáis de llegar ¿no? sí. a ese origen sí. que ha desencadenado toda, todo ese desajuste, ¿no? Toda esa forma de ver la vida desenfocada. Sí, sí. pero fíjate que eh, te diré que el origen da un poco igual, ¿eh? porque te voy a decir por qué. Mira, en el caso de los ataques de pánico, el origen es la mala suerte, uh -huh. simplemente. Es decir, imagínate que tú un día... En los ataques de pánico les sucede mucho, ¿eh? Tú imagínate que, ostras, se te ha muerto un mejor amigo de repente de un ataque al corazón y tú lo has presenciado. Vale, no pasa nada. Se murió, siguió. Pero tú le has cogido un poco de miedo a eso, ¿no? Y un día, hostia, notas algo en el pecho, ¿no? Este un dolor. Y, y, y lo recuerdas, aunque sea inconscientemente, de que se murió tu amigo, ¿no? Y tú dices, ostras, a ver cómo está el corazón. Entonces te, te pones nervioso y te empieza a ir deprisa, pero te lo haces tú, porque... Entonces, dices, "Hostia, Por pues sí que va deprisa, a ver si va a ser lo mismo. y todavía Te pones más nervioso y todavía más sí, deprisa. Sí, es un, una retroalimentación. Claro, se retroalimenta y, y vas corriendo urgencias. Oye, doctor, que yo creo que me está cogiendo esto. El doctor te mira y dice, no, no tienes nada. Bueno, pero a partir de ahí, como te has asustado tanto, lo has pasado tan mal en tu propio mago psicológico del ataque de pánico, ahora te coge cada día. Es decir, ¿cuál es el, el causante de los ataques pánico, La mala suerte, que le cojas miedo a algo interno. Por ejemplo, a que el corazón te vaya muy deprisa, a que la tensión arterial suba, a un mareo de la leche. Si le coges miedo a eso, es muy probable que caigas en tú provocártelo a ti mismo a través del miedo. Uh -huh. Y ese es el problema. Por lo tanto, ¿cuál es el origen? La mala suerte. Ah, que te has sensibilizado a ti mismo. ¿Y qué tienes que hacer de sensibilizarte? Vale. Ahora voy a anotar. Fíjate que voy a tomar notas. <ríe> eh, muy bien, Rafael, eh, les recuerdo a nuestros oyentes que Rafael Santandreu... Eh, además de haber publicado este libro que hoy les estamos eh, comentando, Vivir eh, eh, sin Miedo, también tiene otro que es el arte de no amargarse la vida, muy muy recomendable. Pero esta tarde a las 7 en la Fundación Mediterráneo tiene una conferencia en la que va a hablar, en la que va a aportar sí. herramientas, en la que va a analizar estas situaciones de, como estamos mencionando, ansiedad, toques, eh, bueno pues ataques de pánico, Cuestiones que están en la mente, pero que se somatizan y llegan a sentirse como cuestiones físicas. Toma nota. ¿Qué hay que hacer? Pues fíjate ¿eh? que aquí es la parte más fastidiosa, porque la única vía para curarse cuando has caído en una de estas trampas mentales es desensibilizarte a ti mismo. Y eso solo lo puedes hacer mediante una cosa que llamamos exposición, que se dice rápido pero fíjate tú lo que es. ¿Qué es? Se trata de que todos los días vayas tú a buscar esas mismas sensaciones voluntariamente, que tú te las provoques y que las vivas aceptándolo completamente como un corderillo, con rendición, día tras día, hasta que tu mente más o menos se acostumbra a ellas, les deja de tener miedo y entonces desaparece. Por ejemplo, en el caso de María José... La chica de Alicante, pues ella, por ejemplo, le había cogido mucho miedo a estar, por ejemplo, en grandes almacenes, en sitios donde hubiese mucho agobio, porque allí se imaginaba que le iba a dar esas sensaciones por, por el mismo agobio, ¿no? Bueno, pues lo que tenía que hacer es ir todos los días allí, voluntariamente, estar una hora caminando por un centro comercial, dejar que le diese todo ese ataque como un corderillo y hasta estar ahí una hora. Entonces, a través de esta exposición... Muy valiente, ¿eh? diaria. Es muy importante hacerlo diariamente, con la suficiente intensidad como para vivirlo totalmente y con gran aceptación. Es increíble porque el, el cerebro va dejando de perderle perder miedo hasta que lo olvida. Por ejemplo, yo recuerdo que, que en el vídeo de María José ella misma dice: Rafael, es que ahora es increíble porque nada me suscita esa ansiedad. Es como si hubiese ido, ella es muy simpática, ¿eh? y dice: Es como si hubiese ido al IKEA. Y me hubiesen cambiado el cerebro por uno nuevo. Pero, wow. pero Rafael, eh, se me ocurre los TOCs, por ejemplo, sí, sí. Eh, no comportan o no conllevan dolor físico. Pero Exacto. esos ataques de Son... pánico, esos ataques de ansiedad, que sí, sí que cursan con dolor físico. Sí. Sí. Claro, tú le dices a un paciente o a alguien que vaya esta tarde uh -huh. a la conferencia a la Fundación Mediterráneo a las 7 de la tarde, donde se va a explicar cómo uh -huh. vivir sin miedo. Que se enfrente, que sí. se exponga sí. a eso y diga, no, no, no, es que a mí el dolor que me va a dar en el pecho, la falta de sí. aire y la sensación de ahogo, yo no puedo, no puedo mm. provocármela. Bueno, sí puede, pero eh, primero hay que ir al médico, eh, por supuesto, que descarte cualquier sí, cosa. Sí, sí, ya estamos hablando de haber pasado por el proceso sí, pero científico una, de, un, una, y médico. Claro, una vez hecho, te has de dar cuenta que esa es la única salida. Por eso los testimonios son tan importantes, ¿no? Porque si tú no vieses con tus ojos que otras personas lo han hecho así, esto no lo haría ni el tato, porque es muy difícil. Pero es la única vía para, para conseguirlo, ¿no? Mira, hay otro de los testimonios, este está en mi canal de YouTube, no está en el libro, porque es de hace muy poquito. Eh, que es de dos personas famosas, que son las hermanas Zapata, que son estas actrices que, que hacen de camareras en First Dates, las gemelas. No sé si has visto has visto el programa First Dates alguna vez de la tele. Eh, poco. Vale. No. Pues, mm, lo siento porque todo el mundo habla de ello, dale. pero he de decir que muy poco. Pues mira, es, es, eh, eh, en ese programa participan unas, unas hermanas gemelas que son muy simpáticas, que hacen de, como de camareras, ¿no? son actrices. Entonces eh, ellas tenían un toque. Y, y en mi canal de YouTube lo explican eh, porque hicieron terapia conmigo hace un año entonces eh, ellas tenían un toc que es un toc de comprobación sabes eh, uh -huh. tipo de personas que tienen que comprobarlo todo las, las puertas de ventanas he tal. salido y he cerrado 100 veces o sea, es una locura ¿eh? Sí. fíjate he apagado el fuego de la encimera sí. Cual he quitado cosa. las luces sí. sé lo que es fíjate que, que, que Marisa una de las porque las dos tenían el mismo toc pero Marisa estaba un poco peor que Marisa confiesa muy, muy valientemente que ya en un periodo se ingresó a sí misma en un hospital psiquiátrico porque no aguantaba más. De, de, de, de la tortura, de la ansiedad, de, de tener que hacer eso todos los días, todo el tiempo. ¿no? Entonces ellas hicieron una terapia eh, durante ocho, y duró ocho meses. Ocho meses muy intensos, pero ya están bien del todo. Pero claro, ellas tenían que exponerse a, a esa ansiedad de no comprobar ...de no volver a cerrar, comprobar las cosas... ...y ya está, y aguantarlo, una y otra vez... ...una y otra vez, con una fuerza y una perseverancia... ...pero ahora, cuando piensan en el asunto, hasta se ríen... ...dicen, hostia, ¿cómo pude yo tener ese ¿Cómo miedo? ¿Cómo volvía tres veces, no? o cuatro, claro, o diez? Sí, sí, sí, sí. Qué ¿Cómo podía tener yo este temor irracional? Bueno, ok, fíjate, lo que hay que pensar es... ...me da igual por qué lo tuve o por qué lo tengo... ...lo importante es que ahora me he curado totalmente... Y he reentrenado a mi cerebro para no cometer ese error irracional que es tenerle miedo a algo que, en realidad, no tiene razón de ser. ¿Y cuáles son los principales eh, miedos irracionales, terrores irracionales, temores, sensaciones de... Bueno, como decíamos antes, sí. que nos distorsionan la realidad? ¿Cuál sí. sería el que está en el número uno? Bueno, de, de estos agudos porque hay miedos agudos y miedos no agudos, ¿no? De los miedos agudos, por ejemplo, de los ataques de pánico, la gente es, eh, El número uno es lo que está en torno al corazón, a que el corazón me va muy deprisa, que me está dando un ataque al corazón, pero también puede ser mareos y vértigos muy heavy, muy bestias. Ellos te explican que los vértigos que tienen, vamos, prácticamente les tumban, ¿no? Y, y les provoca un terror increíble. Pero también podrían estar asociados a dolores de estómago muy fuertes, muy agudos. Esto... Es lo que respecta a los ataques de ansiedad. Y luego el TOC, el TOC es prácticamente infinito. Cuando hablamos del TOC, del trastorno obsesivo, compulsivo, la gente suele pensar en el de los gérmenes, ¿no? Que la gente está todo el día limpiando porque piensa que igual uh -huh. se ha infectado, que puede infectar, ¿no? Es verdad, este es uno de los más comunes. Otro de los más comunes es la hipocondría, que es un TOC. Pensar que tienes enfermedades. Pero a partir de ahí, hay muchísimos. Por ejemplo, hay uno que es bastante común y la gente no conoce, que es el, lo llamamos el talk de la homosexualidad. Anda, esto no lo había oído nunca, Rafael. Sí, pues es bastante común, ¿eh? De repente la persona se le ocurre, porque igual ha visto a alguien de su mismo sexo, que le ha dicho, hombre, pues este tío es atractivo. Y de repente dice, oye, pero tú no serás gay, ¿no? Porque claro, si te ha parecido atractivo, entonces otra parte de su mente dice, no, pero, pero si tú estás casado y te encantan las mujeres, joder. Ya, ya, pero entonces ¿por qué le he encontrado atractivo? O sea, conflicto interno. <ríe> sí. O sea, un debate... Un miedo terrible uh -huh. a, a, y tiene que saber si es gay o no es gay. Porque si no, él piensa que se tiene que separar, que tiene que cambiar de vida, ay, tiene ay, que resolverlo, ay. no va a engañar a su mujer, ¿no? Pero claro, es que no lo sé si soy gay. Pero, ¿Qué hago? Entonces, pero fíjate una cosa, lo importante, ¿eh? Este, Esta duda amenaza que tiene el TOC en su cabeza está el 80 al 90% del tiempo del día, ¿eh? No es un ratito, es todo el día y durante años puede ser. ¿80% del tiempo de que del estamos día. despiertos? sí. Estaría, con esa obsesión. Sí, estaría, por ejemplo, tú trabajando conmigo Ajá. y al mismo... Y mientras te escucho o sí, no te escucho, estoy estás pensando en lo duda. mío. Ajá. Pero, joder, pero a ver, tú, por ejemplo, estarías conmigo y dirías, claro, pero yo soy gay no soy gay. A ver, Rafael, ¿lo encuentro atractivo? No lo encuentro atractivo. Porque soy gay no soy que Me cago sí. en la leche. Es que, Dios mío, no lo sé. Y intentas concentrarte. Claro, pero es que ahí eh, en la vida es un caos. Es ni un te concentras, caos. ni escuchas, ni sabes qué tienes que hacer después. ni Es un caos. Además, la ansiedad que provoca. No, es, es una locura. Pues este es, es, es bastante común. Pero detox, ahí Prácticamente infinitos, ¿no? Eh, a ver, otro toque raro que te podría decir. Eh, mira, hay uno que es bastante común, que es el toque eh, de dañarse o dañar a otros. Y esto es el siguiente. ¿Cómo es esto? ¿Pero emocionalmente o físicamente? Eh, físicamente. La, la persona, por ejemplo, imagínate que está un día esperando el autobús y, y le pasa por la mente la siguiente imagen, la imagen de empujar a una señora que tiene ahí delante. Porque, la, a ver, la cabeza imagina cosas tontas todo el tiempo, como cuando estás soñando, no significa nada. Cualquiera de nosotros le viene esa cosa a la cabeza y te ríes, y dices, vaya tontería, y ya está. Pero ellos no. Entonces a ellos les entra el miedo, lo mismo, y empiezan, pero pero Rafael, ¿cómo has pensado eso? A ver si ¿sí tú serías capaz de hacerlo. Entonces, la otra parte de tu mente, no, hombre, ¿cómo vas a ser capaz si tú eres muy, muy buen tío? Coño, eres católico y todo, imagínate. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero la otra vez, ¿pero lo has pensado, tío? ¿Lo has pensado? A ver si vas a ser capaz. No, que no, que no, que no. Y así, el 90% del día, pensando, pero yo sería capaz ahora de, de asesinar a luz con el cuchillo. No, hombre, no. Pero otra vez, <risa> otra vez esa idea. Otra vez estabas con eso, ¿no? Y, y así, el 90% del tiempo, durante años. Qué locura. De, de dañarse o de suicidarse. Sería capaz de tirarme por la ventana porque, claro, me ha venido la idea a la cabeza. Pero, pero si tú estás bien, tú no te querías suicidar, hombre, pues tienes niños, ¿cómo te vas a suicidar? Bueno, pero porque las has pensado. Y... ¿Actualmente hay más de estos casos? Es decir, en las consultas de eh, psicología, sí. psiquiatría, ¿se ven más casos ahora? ¿O siempre lo ha habido y no había, a lo mejor, no trascendía tanto, no se contaba tanto a través de los medios de comunicación? Porque ahora claro. cuando yo... Bueno, pues viene un exacto. médico y le digo, bueno, pero es que ahora parece que hay más ictus. Y de, bueno, es que ahora hay más estadística, ahora hay más datos. Y bueno, yo tengo la percepción de que hay exacto, más. Es claro, tenemos que recurrir a los datos. Claro. En este sentido, te pregunto lo mismo, Rafael. ¿Ahora hay más de estos casos de... Temores eh, irracionales? Sí, sí, sí. O sea, es muy buena pregunta, y fíjate que la respuesta, yo la que yo creo, ¿no? porque es verdad que eso hay muchos estudios, muchos datos y hay cierta controversia a veces, ¿no? Pero mira, te diré que con respecto a los ataques de pánico va en aumento claramente. Cada vez hay más ataques de ansiedad, porque fíjate que ya lo tiene prácticamente el 10% de la población que es muchísimo, uno de cada diez, cuando antes los ataques de pánico era una rareza, ¿eh? igual lo tenía un 1% de la población, por lo tanto ha aumentado y sigue aumentando muy rápido debido al estrés de nuestra vida cotidiana, que nos hace estar más histéricos en general. no Pero los el TOC, la hipocondría, lo que hablábamos del TOC, no. Esto está más o menos en un, eh, entre un 2 y un 5% de la población, es decir, quizás uno de cada 50 personas. Y esto se mantiene bastante estable. O sea, por lo tanto, uno, eh, sí que aumenta, porque depende mucho también de nuestro estilo de vida, que estemos más estresados y tal. Y el TOC no tanto. En el TOC sí que hay un componente más genético, al parecer, y eso sí que se mantiene en uno de cada 50 personas. Pero mucha gente lo tiene y no sabe que lo tiene, ¿no? Porque lo que te decía, te dirá, escucharán esta conversación y dirán, ostras, estos esta gente está escribiendo lo que yo tengo. Justo lo que yo tengo. Y sí, encima sí, sí. El, el tipo dice que se cura y todo, Dios mío. Entonces, pues eh, acudan esta tarde a las 7 a la Fundación Mediterráneo. Ahí va a estar Rafael Santandreu con esa naturalidad, con esa forma de comunicar tan clara y además con un método comprobado que les va a permitir superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondria, esos temores irracionales, esos ah, miedos de pánico, ¿no? esos, esos ataques de pánico que pueden darnos en un momento determinado a todos. Y no significa que seamos personas débiles, no. porque eso también es un hándicap y, una, y un lastre con el que cuentan las personas que lo sufren. Y, y es y... que yo no soy suficientemente válido como para claro. superar esto. Soy flojo, soy débil. No. Fíjate que esto es un punto muy importante también. Mira, tanto en el libro que hay 20 testimonios, pero en mi canal de YouTube ya hay 120. Y cada vez, y habrá más, ¿eh? porque cada semana pongo uno o dos. Fíjate, hay médicos, varios médicos, eh, de, de todas las especialidades, que tuvieron ataques de pánico o TOC y que lo han superado y lo explican. Eh, no, es, no es gente nada débil, ¿eh? Eh, Hay empresarios de primer nivel, nada débil, ¿eh? ...hay policías, tenemos un bombero... ...te digo, condecorado... ...es decir, hay gente muy fuerte, muy valiente... ...extraordinaria... ...actrices como las hermanas Zapata, etcétera... ...pero que de repente han caído en esta trampa mental... ...y todo el mundo puede caer... ...y lo importante es saber salir. Pues Rafael Santandreu les va a dar algunas ideas... ...algunas salidas, algunas herramientas... ...luego nosotros tenemos que poner de nuestra parte... ...qué duda cabe... ...pero oye, tener Mucho. una persona que nos guíe... ...y nos diga sí. cómo hacerlo... ...a mí me parece sumamente interesante... Es una conferencia organizada a través del teléfono de La Esperanza, con motivo de su 46 aniversario, y nos parece muy, muy, muy interesante. La recomendamos a todos los oyentes de Más de un Alicante. Rafael, ha sido un placer tenerte de nuevo, porque uh -huh. ya había venido alguna vez antes con otros sí. de sus libros, el psicólogo y escritor, y de verdad que hemos aprendido muchísimo. Así que gracias. Muchas gracias, muy amable.